Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de la Donnet Conference 2020. Esta sesión va a estar centrada en, en la comunidad técnica y, y contamos con gente muy interesante que nos va, nos, nos va a contar un montón de cosas en la, en la sesión. Bueno, pues, ¿qué son las comunidades técnicas de Microsoft? Eh, ¿Cómo puedo participar? ¿Dónde las encuentro? Probablemente son, son algunas preguntas que, que os hayáis hecho. Eh, y si estáis aprendiendo o os estáis desarrollando como profesionales en el sector IT y esto estáis eh, a, eh, continuáis aprendiendo eh, pues eh, estoy segura de que os pueden aportar mucho y vosotros también podéis aportar mucho a la, a la comunidad técnica Bueno, en primer lugar eh, queremos agradecer a Plain Concepts la organización de, de este evento eh, que nos hayan invitado a dar esta sesión eh, contamos con varios patrocinadores, como podéis ver aquí, y, y bueno, pues queremos agradecer también el apoyo a Microsoft por, por colaborar en, en este evento en un año más, en la Dotnet Conference 2020. Bueno, me presento, mi nombre es Cristina González Herrero, eh, soy Community Manager del programa MVP de Microsoft, los Most Valuable Professionals, desde hace ya varios años y, bueno, pues tengo la gran suerte de trabajar con grandes profesionales del, del sector de la tecnología, eh, que son apasionados de, de, de, todo, de todo lo técnico, que están siempre con una curiosidad tremenda por seguir aprendiendo y seguir mejorando y por seguir compartiendo sus conocimientos con los demás. Eh, y os, a continuación... Eh, doy paso a mi compañera Irene. Eh, hola, gracias Cristina. Bueno, yo soy Irene Otero, soy la, la coordinadora de la comunidad MVP en el sur de Europa. Eh, llevo tres años en este puesto y también eh, trabajo con, con Europa del Este, eh, dando soporte a, a otro CPM como Cristina. Y estoy encantada de, de poder trabajar con gente tan estupenda como, como vosotros. Muy bien y además de Irene y, y de mí, eh, pues vamos a contar con la participación de personas que llevan mucho tiempo colaborando en la comunidad técnica, que tienen mucha experiencia, que comparten regularmente muchísima información, eh, que también apoyan a personas que están empezando eh, a programar o empezando a adquirir eh, capacidades relacionadas con el desarrollo de software. Entonces, por un lado tenemos eh, como representantes, fundadores, coordinadores de la, coordinación Madrid, eh, perdón, de la Comunidad Técnica de Madrid.net a Luis Freyler, eh, que es eh, MVP de Microsoft, y a Sergio Barrel, que, Barriel, que es también uno de los, de los eh, eh, coordinadores y de las personas que organizan actividades y se encarga de que la Comunidad Madrid.net eh, esté en marcha y, y ofrezca un montón de actividades y además eh, contamos también con, con Elbrines eh, Fernández eh, uno de los eh, fundadores y, y coordinadores de MS Coders y Jorge Serrano eh, Elbrines también es MVP, eh, Jorge Serrano ha sido MVP muchos años y es miembro del programa MVP Reconnect y van a participar también en esta sesión y por último también contamos con Luis Ruiz Pagón al que seguramente muchos conoceréis porque al igual que, que los anteriores colaboradores pues eh, eh, realizan o participan en muchos eventos técnicos, ha hecho muchísimas sesiones técnicas, es un experto también muy reconocido en la industria eh, que nos va también a aportar un poco su experiencia en, en la comunidad técnica. Y bueno, pues en este sentido eh, es una comunidad técnica, es un término que ustedes utilizamos mucho, eh, en inglés Microsoft Technical Community, seguramente os suene mucho. Y, y bueno, pues qué es esto de la, de la comunidad técnica? Eh, pues eh, digamos que, que una comunidad es un conjunto de personas que se caracteriza porque tienen un interés común. Eh, en este caso nosotros nos vamos a referir a la comunidad técnica como aquellas personas que, que tienen un interés por compartir su conocimiento relacionado con, te con temas tecnológicos, eh, en este caso con tecnologías de Microsoft. Eh, son personas que además eh, disfrutan eh, compartiendo lo que saben con los demás y ayudando a que los demás también, también crezcan. Eh, y vayan mejorando y normalmente pues tienen uno o varios proyectos en, en común que generalmente en el caso de la comunidad técnica pues todo gira un poco en torno de, de ver eh, si eh, se, puede, se puede ayudar a, a cualquier persona que tenga un problema eh, y necesite solucionarlo o bien personas que, que realmente estén aprendiendo, que necesiten recursos o que necesiten apoyo. Entonces, realmente esto es a lo que nos, nos referimos habitualmente cuando hablamos de, de la comunidad técnica. Microsoft lleva muchos años apoyando eh, la actividad de las comunidades técnicas en todo el mundo eh, a través de las plataformas online eh, de, de comunidad. Eh, ahora mismo eh, se han centralizado casi todos los recursos eh, técnicos en, en una plataforma que se llama Microsoft Tech Community en la que realmente eh, bueno, pues, eh, están centralizadas o están conectadas todas las demás plataformas, la plataforma de aprendizaje de Microsoft que es eh, Microsoft Learn en Microsoft Learn uh, podéis encontrar eh, toda la información eh, relacionada con las certificaciones oficiales de Microsoft. Eh, además, eh, podéis encontrar también cursos de formación online, eh, material que os, va, que os va a ayudar tanto para sacar esas certificaciones como para seguir a, a, aprendiendo sobre determinados temas. Eh, además, eh, eh, contamos con Microsoft Docs. Microsoft Docs es otra plataforma online que está conectada también a Microsoft Learn y realmente en Microsoft Docs lo que se, se centraliza es documentación técnica sobre todas las tecnologías de Microsoft eh, en distintos idiomas. Documentación que además eh, está abierta también a participación por, y a colaboración por parte de la comunidad porque es una, son documentos que están abiertos, que se siguen se siguen actualizando, se actualizan continuamente. Cada vez que salen eh, nuevos updates o, o sale información nueva, pues se va, se va añadiendo, se va modificando y muchas veces también eh, pues se, va, se va traduciendo y la, la comunidad técnica también colabora en la creación de, de los recursos que están disponibles en, en Microsoft Docs. Eh, y además eh, también eh, el canal de televisión de la comunidad técnica de Microsoft, que es Leon TV, que digamos que es la evolución de lo que, de lo que antiguamente era Channel Nine. Channel Nine sigue existiendo, está está integrado en Microsoft Leon. Y el Microsoft Learn eh, pues poco a poco eh, se va a ir desarrollando porque se ha creado recientemente, se, su creación se anunció en la, en la Bill Conference de este año, en el mes de, de mayo, eh, y va a haber dentro de Microsoft Learn también espacios dedicados a, la, a las comunidades técnicas y a participación de, de expertos de, de la comunidad. Y bueno, pues si todavía no lo habíais visitado, eh, Microsoft Tech Community también eh, es un sitio en el que digamos que es un punto de encuentro para, para todas las personas que, que se acercan a la, a la comunidad técnica. En la página principal vais a ver que, bueno, pues aparecen un montón de posts porque realmente eh, existe un foro en el que participa muchísima gente compartiendo información técnica. Ahora mismo se han superado ya los 500.000 miembros registrados en la plataforma, lo cual es, es, es un logro y, y, y la verdad es que es una, es una comunidad online muy activa en la que también se incluye información de las comunidades técnicas eh, a, a nivel local. Tiene varios, eh, este site cuenta con, con eh, espacios dedicados a, a distintos aspectos de la comunidad. El primero de todos, como ya he mencionado, es la parte del, del foro, pero también tiene, cuentan con una parte de, de blogs. Hay una parte muy interesante que son los Community Hubs. En los Community Hubs vais a poder encontrar, eh, bueno, pues... Eh, Vídeos, información y vais a poder interactuar eh, con los grupos de productos de core de las distintas tecnologías de Microsoft eh, Que participan y van dotando de recursos a, a esta parte y, y bueno, pues muchas veces también eh, organizan eh, reuniones virtuales a las que los usuarios se pueden sumar Hay una parte de eventos eh, y en la, que se en la que se promocionan no solamente los eventos que organiza Microsoft como la Bill Conference o el Ignite sino también eh, eventos de la comunidad y esta parte es muy interesante para, para aquellos de vosotros, por supuesto, que no os hayáis registrado porque si os registráis vais a poder seleccionar qué tipo de, de eventos os interesa y vas a, vais a poder recibir notificaciones y seguir un poco... Eh, los eventos que organizan vuestras comunidades a nivel local eh, y también si vosotros habéis creado alguna comunidad, algún grupo de usuarios, la vais a poder registrar en este site y dentro de este site se van a, eh, vais a poder publicar los eventos que, que organizáis y además vais a contar con una serie de, de recursos técnicos que ofrece Microsoft a a las comunidades, a grupos Meetup, a grupos de usuarios que, que, se, que tengan eh, en foco en tecnologías Microsoft. No necesariamente solo en tecnologías Microsoft, pueden ser también comunidades o grupos más transversales que toquen otras tecnologías, aparte de las de Microsoft, pero si si eh, ofrecéis eh, contenidos relacionados con Microsoft, pues podéis eh, registrar vuestra comunidad en, en Microsoft Tech Community. Y bueno, pues además de las plataformas online de, de comunidad, eh, Microsoft eh, también cuenta con eh, community programs, programas de, de comunidad. Eh, ahora mismo son tres los programas que que, que, que, de comunidad que, con los que trabajamos eh, la mayoría llevan ya bastante tiempo en el mercado están bastante reconocidos dentro de la industria IT eh, y bueno, el primero de todos es el Microsoft Young Student Ambassador, eh, que hace tiempo, durante mucho tiempo, se, se ha conocido como el programa MSP, Microsoft Student Partner. y es un programa que reconoce y da visibilidad a, a personas que están estudiando carreras eh, dentro del mundo de la tecnología o carreras técnicas. Y que digamos que realizan actividades dentro de su entorno con otros estudiantes para compartir conocimiento, que pueden ser pues reuniones, eh, pueden realizar proyectos, eh, un poco para, para ayudar también a, a los estudiantes y a las personas de su entorno pues, a aprender más, a crecer y, y a tener más acceso a, a información técnica. Eh, el programa eh, cuenta con, con tres niveles diferentes, dependiendo de cómo la persona, el estudiante, va colaborando y va aportando cada vez más a la comunidad. Eh, y bueno, desde Microsoft eh, este programa se lleva a nivel global... Eh, existen una serie de coordinadores que van a, van a facilitar información a aquellos estudiantes que, que estén interesados y que, esté, que estén realizando actividades eh, para ayudarles eh, pues a formar sus comunidades dentro de, del entorno universitario. Y eh, aquí hay una parte muy bonita que tiene también mucha tradición dentro de Microsoft, que es eh, Imagine Cup, Imagine Cup es un evento que se ha venido realizando durante durante muchos años eh, y que real es una competición en la que participan Microsoft Student Ambassadors eh, que se, se constituyen en grupos en proyectos eh, y hacen, realizan un proyecto técnico tienen, tienen que presentar un, un proyecto que puede ser bueno, pues una aplicación eh, eh, sobre un desarrollo que, que cumpla una funcionalidad eh, que esté y tienen que por supuesto eh, hacer una presentación sobre, sobre dicho proyecto eh, presentar la documentación y, y competir con otros equipos eh, de todo el mundo y bueno pues al final el, el ganador de Imagine Cup eh, normalmente pues eh, se, le, se le regala un viaje a, al campus central de, de Microsoft en Estados Unidos y tiene la oportunidad de, de conocer a ejecutivos de, de alto nivel de la empresa a recibir eh, mentors y por parte de ellos y, y bueno, pues a conocer a, a gente que les va a resultar muy interesante a la hora de, de seguir creciendo, de seguir desarrollándose y de, de completar sus estudios y, y tener un futuro profesional. En Imagine Cup también la verdad que tiene una parte muy bonita, que es la parte de los jurados, que suelen ser miembros de la comunidad técnica también, que de, de manera voluntaria colaboran eh, evaluando los proyectos. Eh, dentro de las distintas fases de, fases de competición que, que tiene este concurso entonces bueno, el siguiente programa de comunidad que es el programa MVP Microsoft Most Valuable Professionals eh, que seguramente os, os suena mucho lo conozcáis porque lleva muchos años en la industria y aquí le voy a dar la palabra a Irene, que nos va a contar un poco este programa eh, eh, qué es lo que, qué es lo, en qué se centra y qué tipo de, de reconocimiento ofrece. Muchas gracias, Cris. Bueno, pues eh, como dice Cristina, eh, muchos de vosotros ya conoceréis el programa MVP. Entre, en el expert panel de hoy contamos con, con varios MVPs entre nosotros. Eh, entonces, bueno, ¿qué son los MVPs? Eh, los MVP son expertos independientes a, mi, a Microsoft, que son eh, apasionados de la tecnología y de compartir el conocimiento con el resto de la comunidad, para hacer una comunidad más grande y mejor. Entonces, ¿cuáles son las características de, de un MVP? Pues son personas que conocen muy bien la tecnología de Microsoft y que, que les gusta um, utilizarlas en, en, en su vida, en su trabajo y, y hablar de ellas, evidentemente, eh, son personas que están muy en la vanguardia tecnológica, apasionados totalmente de las novedades que, que van surgiendo en este campo y, y bueno, eh, gente sobre todo eh, que le gusta compartir este conocimiento y ayudar a, ayudar a, otros, bueno, a otras personas y a otros expertos a, a que la tecnología haga, haga su vida mejor. Si quieres, pasamos. Entonces... ¿Qué hacen los MVPs? Que es una pregunta que, que bueno, nos hace, nos hace mucha gente, ¿no? ¿Cuál es la, la fórmula para, para ser MVP? Pues bueno, los MVPs eh, sobre todo hacen lo que les gusta, que es eh, hablar de tecnología y, como hemos dicho, ayudar a otros a, a ampliar su conocimiento en, en tecnología. Entonces, eh, básicamente podríamos dividir en, en, en tres su actividad. La principal es el... el eh, la presencia que tienen eh, en la comunidad, como líderes de la comunidad, eh, en eventos, eh, creando contenido propio, eh, contribuyendo a proyectos de, de código, foros, redes sociales, o sea, son personas que, que lideran la comunidad de, de muchas maneras. Cada uno tiene su, su receta, pero todos tienen un, un impacto muy grande y además eh, están en, en contacto con con nuestros equipos de ingeniería, eh, y hay una serie de reuniones también con, con los Product Groups y sobre todo contribuyen también a, en foros y, y en las plataformas de, de Microsoft y bueno, eh, siempre con, bueno, pues con la voluntad de de hacer una comunidad mejor para todos. Bueno, eh, Microsoft tiene unos, unos valores eh, que son eh, obligatorios para cualquier persona que, que esté en los programas de comunidad de Microsoft, también para los MVPs y, y bueno, en ese sentido tenemos el código de conducta de, de, de, del propio programa el programa MVP y, y, el, y las reglas de conducta de, de las comunidades de Microsoft, ahora las explicamos un poquito más entonces bueno eh, son códigos de conducta básicos, digamos, en los que se garantiza un respeto eh, a todas las personas que están vinculadas eh, a la comunidad eh, y que garantizan un entorno en el que todo el mundo se siente incluido y cómodo. Entonces, evidentemente, pues esto hace eh, alusión a eh, una cierta preocupación por los demás, una con conducta, digamos, eh, de, amistosa y, y con paciencia, entender que todos no, no somos iguales, todos no venimos de los mismos sitios ni, ni tenemos las mismas necesidades. Bueno, pues hacer sentir a todo el mundo como bienvenido, con, un, con una conducta respetuosa, ser un poco abierto con los que, con los que son diferentes y, y bueno, pues ser considerado con, con los demás. En ese sentido también la empresa ahora mismo tiene, eh, claro, esto está también muy enfocado, hacer una comunidad eh, diversa e inclusiva, donde todo el mundo pueda sentirse pueda sentirse parte y aportar, eh, bueno, pues cada uno a su manera. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues con esto yo creo que hemos dado un pequeño repaso a, a los programas eh, de comunidad y, y hemos explicado un poco cómo, a través de qué plataformas, eh, Microsoft a, apoya a la comunidad eh, no hemos hablado de GitHub, pero bueno, GitHub yo creo que la conocéis todos también, es una plataforma de código abierto para, eh, en, en, que da la opción de compartir eh, proyectos no solamente centrados en tecnologías de Microsoft, sino cualquier proyecto de, de desarrollo. Eh, es una plataforma enorme que cuenta ya con una historia eh, detrás y con un volumen de proyectos eh, muy grande. Y, y bueno, pues eh, también es una, es una de otra plataforma más online en la que vais a poder encontrar información. Y bueno, pues con esto, como contamos con, eh, con invitados a la, a la sesión, contamos eh, volvemos a, a presentar a Luis Fraile y a Sergio Barriel de Madrid.net a Jorge Serrano y el Brine Fernández de MS Coders, y a Luis Luis Pavón, que colabora muy activamente con las comunidades. Eh, pues Vamos a dar paso a, a nuestro panel de expertos porque estoy segura que tienen un montón de cosas interesantes que contarnos a lo largo de su dilatada experiencia en la comunidad. Entonces, pues bueno, con esto nos gustaría, nos gustaría eh, preguntaros, eh, en primer lugar, pues no sé quién, quién quiere empezar de todos. Empezamos por, yo creo que por Jorge, que tú eh, tienes mucha experiencia dentro de la comunidad. Eh, ¿Cómo descubriste la comunidad técnica? ¿Cómo, cómo empezaste a colaborar y cuál, cuál fue tu...? Tu, tu primer encuentro en, pues es que, con la comunidad. Es, es que la verdad es que no me acuerdo. Son tantos años colaborando que no me acuerdo. Yo yo sé que, que, bueno, a lo largo de todos estos años, cerca casi ya de 20 se puede decir, antes incluso de ser MVP, ya hacía mis colaboraciones. ¿Cómo empecé? Pues de la forma, yo creo, más normal, que era compartiendo aquello que yo iba conociendo o aprendiendo y que me nutría a la vez, que otros aprendieran y compartieran a la vez para aquello de yo aporto y otros aportan. Entonces, bueno, aquello fue un poco así empezar por ahí y hubo un grupo de usuarios que nació en Madrid y empecé a colaborar con ellos, etcétera. Y luego ese grupo de usuarios, pues como que se quedó un poquito, que no sabía muy bien qué se iba a hacer con él y me subí, además de colaborar a, a, con otras personas, a gestionar ese grupo de usuarios. Eh, todo, ese, todo esto que estoy comentando es con un poco de cebolleta, pero bueno, es el camino que, que surgió. Y a partir de aquel entonces, pues bueno, más allá en el tiempo, ya Luis Fraile creo que empezó a formar parte de ese grupo también. Y que además, si no me equivoco, era Madrid.net, me parece, y el mismo sí, grupo sí. de ahora. Y sí, luego aquel Madrid, o sea. grupo, pues bueno, de Luis eh, Ruiz, Luru, para no confundirnos con Fraile, pues Luru eh, tenía un grupo de SPnet, creo que no me equivoco tampoco. Y, joder, es que esto es irte muy atrás. Y un día, pues hablando en el trabajo, porque yo en ese momento trabajaba con Luru, pues decidimos yo salirme de Madrid.net, Luis Fraile continuó con Madrid.net y con Luru, pues montar un grupo que era MS Coders. Eh, ¿Por qué todo esto? Bueno, pues porque, a ver, hay, hay momentos en los que uno pues, pues ve que, que a lo mejor tener muchos grupos, por ejemplo, Luis le dedicaba, Luru le dedicaba mucho tiempo, eh, yo también y tal, y bueno, decidimos como trabajamos juntos, era más fácil pues eh, impulsarlo desde ahí. Y así nació MS Coders. ¿Y por qué todo esto? Porque al final da igual donde estés da igual, es una opinión personal, da igual Madrid.net, da igual MS Coders, lo importante es la comunidad. De hecho, a lo mejor piso alguna pregunta, de luego, pero existen sinergias. Eh, Luis Fraile, Sergio y, y bueno y también eh, están llevando un grupo de usuarios, el Briner y, y yo, bueno, Fernando también está con nosotros, llevando otro, Luru ha estado con con MS Coders ahora no está, es decir, justo aquí en esta mesa redonda que tenemos hay unas sinergias brutales entre personas que lo que hacemos es compartir y, y esa parte de llegar a los demás yo creo que es la que nos motiva para, para enseñar lo que, lo que honesta, modestamente sabemos o llamar a otras personas para que hagan lo mismo. Entonces, ¿cuándo surgió? Hace mucho tiempo. ¿Cuál es la principal baza mía personal? Colaborar, motivar, ayudar. Y sobre todo cuando viene alguien y te dice que gracias a ese grupo de usuarios, me da igual cual sea, ha aprendido y ha crecido técnicamente, eso es una satisfacción brutal a mí personalmente. Uh -huh. Fenomenal. Pues muy bien. Y por ejemplo, Sergio, eh, ¿tú cómo llegaste a, a, a colaborar y bueno pues ahora ya a coordinar eventos en, en madrid.net? Pues en mi caso... Eh, como comenta eh, Jorge, después de, de esa sinergia ¿no? de, de gente que se junta para, para hablar sobre tecnología, eh, me picó un poco eh, la, la curiosidad ¿no? y después de participar como oyente durante muchos años en multitud de eventos, me pareció buena idea empezar a colaborar en, en, en una comunidad. ¿no? Y así me puse en contacto con, con, con Madrid Open y por supuesto me, me acogieron con los brazos abiertos, eso seguro. Fenomenal. Bueno, y Luis Fraile, eh, tú ya ahora ya llevas un tiempo también eh, organizando actividades en Madrid.net, bueno, eh, colaborando con la comunidad muchísimo tiempo más. <ríe> Realmente yo empecé con Madrid.net a colaborar en la comunidad. Madrid.net es un grupo que se crea, no me acuerdo el año, pero diría que alrededor de 2000-2001 lo crea una persona que que ya no está colaborando activamente en la comunidad, pero que fue muy activo, que era Miguel Jiménez, que tú, Cristina, le conoces también perfectamente, ¿vale? Sí. Y de pues, los que estáis aquí le conocéis. Y, bueno, llegó un momento en el que estábamos colaborando varias personas con él, que realmente, más que colaborar con él, que él era el que nos escuchaba, dábamos charlas y demás. Poco después, él ya, pues, por circunstancias también de la vida, que ya no le apetecía tanto organizar los eventos y le apetecía más vivirlo de otro modo, eh, lo dejó y ahí recogimos el testigo unos cuantos, pues, Jorge, por ejemplo, yo y más personas. Eh, me acuerdo de nombres, como pueda ser Gisela, que ahora está en Microsoft, eh, Fernando Olguera que ahora está en Londres y más nombres que seguro que se, se me están olvidando. Luru también estuvo colaborando con Madrid.net ahí en los inicios. Eh, realmente mucha gente ha pasado por Madrid.net y Madrid.net pues, es un grupo de usuarios que lleva ya pf, largo, largo y tendido. Eh, yo sigo colaborando con la comunidad y es lo que decía Jorge, a mí me da igual que la comunidad eh, nos llamemos hoy un grupo madrid.net, que haya otro grupo que se llama MS Codes, que haya otro grupo que se llama Cross Develop, para mí todo es comunidad, los que estamos aquí realmente somos parte de esa comunidad, no hacemos más que intentar poner los medios de los que disponemos para que otra gente pueda participar, porque al final lo importante de la comunidad es la gente que viene, que da las charlas, la gente que viene, que asista a las charlas, que participa, que te participa en una mesa redonda, que te propone algo que comenta, que está luego en el post-evento comentando y hablando, que a lo mejor no se atreven a dar charla, pero luego son muy activos ahí. Entonces, para mí la comunidad realmente es todo ese tejido de conocimiento y de relaciones que se forman entre las personas que van a los eventos, las que lo organizamos, yo digo. Lo único que hacemos nosotros es poner los medios que, que tengamos para que otra gente pueda oye, venir a hablar, disfrutar y comentar. Entonces, pues bueno, sí, es, ahora pues evoluciona, ha evolucionado todo. No me quiero adelantar a las preguntas, pero antes estaríamos haciendo esto en las oficinas de Microsoft o en cualquier otro sitio y lo estamos haciendo vía Teams. Eso es verdad. Elbrines, eh, ¿tú tenías experiencia en la comunidad técnica antes de, de, de empezar a, a, a coordinar actividades y a llevar un poco eh, MS Coders? Eh, bueno, sí, sí. A ver, mi experiencia en principio, eh, bueno, era un, eh, un miembro como tal, ¿no? De la comunidad. En principio iba a los eventos si, eh, que organizaba Jorge, que organizaba otros, otros grupos, otras comunidades. Y de una hora para otra, en una de las comunidades que yo estaba, que era Chama de Madrid, que yo era bastante, e vai de forma bastante, com muita frequência. É, um dos organizadores havia acabado de ser, é, de ser padre, necessitava um relevo para a comunidade seguir adelante, pois meio tomado um pouco da renda, não? E, e, nada, e aí começou, me partindo na comunidade. E logo passou algo parecido com o MSC Coding, que também houve um pequeno relevo, não, Neste caso é, é Luiz, que que há saído por seus motivos e hablando com Jorge e eh, em uma charla que há sido eu creio que foi uma Monk Conference estivemos hablando e tal, empezamos a falar sobre a comunidade, eh, MC Coaches, vimos que nos um pontos nossos pontos em comum eram os mesmos, eh, transmitir conhecimento, eh, vamos que estava bastante alinhado eh, com as nossas metas, não? E daí, começou todo, daí, pensei a, a colaborar com bueno, con la comunidad, ¿no? De forma más activa. Uh -huh. Fenomenal. Bueno, o sea que realmente yo creo que, que, que todos habéis llegado a la comunidad un poco buscando encontrar personas que. que, que que tienen el mismo interés que vosotros aprender y, y también aportar en, en la medida de lo posible y ahí habéis habido, habéis ido creciendo, que es maravilloso. Y supongo que uno de los retos que tienen las, todas las comunidades técnicas es también un poco ese, ¿no? el, el relevo generacional. Poco ver que cada que vaya que va llegando gente nueva y ver un poco cómo van evolucionando ¿no? ¿Qué, qué tipo de, de actividades eh, organizáis vosotros eh, en, en general en la comunidad y un poco cómo lleváis cómo lleváis esta parte? Bueno, Ahí, me, pues empezamos. Eh, es. <laughs> no se <risa> no atreve ninguno. Hablo yo. No nos quedamos todos muy educadamente sí. callados. Bueno, a ver, nosotros eh, actualmente en Madrid Donnet. Somos muy sencillos o muy simples en ese sentido, lo que organizamos, intentamos organizar es uno o dos eventos como mucho al mes, siempre eventos totalmente abiertos, es decir, no hay, no es un evento grande con patrocinadores y demás, sino que son más eventos pequeñitos, locales, eh, lo de locales a veces por desgracia, locales con ponentes que pues están por Madrid o de repente que coincide que viene tal persona de fuera y está por Madrid y le liamos para hacer una charla, Siempre intentamos coger caras nuevas, como bien dicen, lo que pasa es que eso cada vez es, es más complicado y para eso también lo que intentamos es mover un poco el tipo de eventos, no solo el evento típico de charlas, sino que también hemos hecho mesas redondas con formatos distintos, como pueda ser formato bowl en el que hay cuatro personas, tres personas realmente, que están hablando en el centro y que se van cambiando. Bueno, porque quiera ver el formato bowl tampoco me voy a enrollar en explicarlo. Hemos hecho también codecatas. Eh, bueno, entonces intentamos mover un poco los distintos eventos para intentar atraer más gente y por supuesto pues redes sociales, en todas las charlas y lo que hacemos es pues, con gente como Sergio Barriel o como yo o como cualquiera de los que estamos por aquí, siempre que conocemos a alguien que decimos, ah, este tiene algo interesante que contar, pues hablamos con la persona en concreto y intentamos liar a las personas para, para que den charlas, que es, ya os digo, es, es difícil ¿eh? engañar a la gente para, para dar las charlas, pero lo intentamos. O sea, que lo difícil realmente es eso, ¿no? Que den el paso de venir realmente a, sí. a, a ver lo que pasa y a, digamos, consumir un poco el contenido de las sesiones mm. a, a que a, a que o sea a que ellos empiecen a, a aportar, ¿no? Hay, que sí. se... hay, hay un sí. miedo escénico, yo creo, que te dicen, pero ¿cómo voy a hablar yo? Por lo menos a mí me lo han dicho, gente. ¿Cómo voy a hablar yo con las pedazo de personas que hablan? Todo el mundo tiene algo que aportar, todo el mundo. Y hay un poco de miedo, yo creo, en el nivel, siempre, por lo menos a mí me tienes es que mucho nivel, da igual, el nivel es el de cada uno y, y nadie excluye a nadie en ningún grupo de usuarios porque el nivel de la persona sea más alto o más bajo, es compartir. Solamente. De hecho, yo creo que uno de los objetivos de… perdona, eh, que… Te, no, te, te, no, te... no, no, no, no. De, uno de los objetivos para mí de la comunidad es precisamente eso, es decir, es muy difícil ir a un evento como pueda ser una .NET o incluso una NetCoreConf o eventos ya más grandes, que hay muchas personas, es decir, voy a dar mi primera charla ahí. Lo primero es que impone mucho y que ese tipo de otros eventos como es una Conf pues... Hay que cuidar muy mucho el contenido porque, pues bueno, tiene un coste para la gente, aunque no sea tan eh, solo económico, sino un coste de tiempo, de preparación del evento y quieres que todo salga perfecto y a lo mejor no es el sitio ideal para, para una primera charla y para eso estamos las comunidades. Yo siempre digo, oye, en las comunidades puedes venir, puede que te salga bien, puede que te salga mal, puede que te quedes en blanco, pero es un sitio seguro, tenemos que Crear espacios seguros donde cualquier persona pueda venir, pueda compartir y sepa que, que nadie ni se va a reír de él, ni le va a hacer de menos, ni va a haber ningún tipo de problema con eso. Un, un grupo de usuarios es un grupo de amigos, ya está. Y como amigos hay confianza y que es lo que dices tú, Luis, y que no va a pasar nada, absolutamente nada, todo lo contrario, le vamos a ayudar. Y si necesita, hablando un poco de lo que decía Luis, si necesita ayuda o algo, yo creo que tanto Madrid Madrid.net como MS Coders... Nos hemos ofrecido a, incluso si alguien no se atreve solo, pues alguien que tiene más experiencia, colabora con esa persona a dar su primera charla. Uh -huh. Eso es un, un formato que también, in, por lo menos en, en MSQR, se hemos intentado impulsar y me suena que vosotros también, de que esa persona no no tenga ese miedo escénico a, a voy a dar mi sí. primera charla yo solo. Entonces, bueno, estamos para ayudar, básicamente. Uh -huh. Fenomenal. O sea, que hacéis un poco también esa labor de mentoring o de acompañamiento, es. sobre todo con estos ponentes que tienen menos experiencia sí. o que están empezando. Eso es. Pero sí, pero la gente sigue siendo un poquito reacia, como decía Luis, yo creo, a dar ese paso. No, no mordemos, ni, ni se le echa tarjeta amarilla a nadie, por nada. nada Es totalmente, como decía, un grupo de amigos. Nosotros, como Luis, en MS Code, es por centrar un poquito dame la pregunta, es repetitivo, pero es lo mismo, hacemos mesas redondas y, y charlas. Pero también había una, una conversación que tuvimos eh, Luru y yo antes de que Luru dejara MS Coders, que era hacer microcharlas, dos o tres microcharlas, eh, aproximadamente, con formato de media hora o así, como píldoras, que siempre se ha quedado un poquito ahí, que no lo hemos terminado de hacer. Y luego también colaborar con alguna ONG o algo desde el grupo de usuarios que tampoco hemos terminado por, por impulsarlo, o también hacer algún evento de, a lo mejor, un sábado por la mañana, que lo hicimos en MS Coders, eh, Luru y yo lo, lo preparamos junto a otros compañeros de una empresa en la que estuvimos trabajando y no hemos vuelto a repetir, que eso se podría hacer incluso entre varias, eh, una colaboración entre varias comunidades. O sea, hay, hay muchos formatos posibles o talleres, además de las catas que decía eh, Luis, pero nosotros básicamente ahora mismo mesas redondas y, y, bueno, y lo que es el evento presencial. Y bueno, y ahora ya online con todo lo que, lo que está sucediendo. O sea, hay muchas fórmulas, yo creo, todavía por explorar que, que conviene a lo mejor intentarlo. Pero bueno, en fin, el problema es el tiempo y como siempre y que haya gente dispuesta a dar esas charlas. Fenomenal. Y eh, Luis Ruiz, <ríe> Luru, ¿cómo te llamas, Jorge? <ríe> como me llama llamado sí, el que... mundo ya, eh? Sí, a ver, bueno, todos tenéis la perspectiva porque en realidad eh, to todos organizáis eventos, colaboráis y también eh, sois ponentes y colaboráis en otras comunidades. Tenéis eh, o sea, tenéis esa gran capacidad ¿no? de, de, de, de, de poder eh, participar de muchas maneras diferentes, que, que es estupendo. Entonces, eh, Luis, ¿tú colaboras también? Eh, bueno al igual que, que los demás, pero por tener también un poco tu, tu perspectiva en, en eventos de distintas comunidades técnicas, que seguramente te piden una charla o, o que vayas y demás. Y, y bueno, pues, eh, ¿cómo ves tú el tema este también del relevo generacional de la gente nueva que va llegando a la comunidad? ¿Qué, qué le... Eh, ¿Qué le aconsejarías a, a una persona que, que llega nueva o que participa por primera vez en una, en una comunidad? O que va a una charla tuya, por ejemplo. Eh... No, a ver, eh, yo lo de siempre. O sea, a mí que haya relevo generacional y que haya gente nueva y con ganas, yo creo que eso es siempre bueno en, en cualquier aspecto de la vida, no solamente en comunidades técnicas. ¿no? En, en equipos de fútbol, en, en empresas, o sea... O sea el aire fresco siempre es bueno. Yo como, bueno, como hablaba Jorge, fundé con el MS Coders, yo decidí que era había, o sea, dejar la comunidad, sabía que alguien iba a salir. Creo, creo que el paso era bueno, porque de hecho apareció gente como el Brines para ayudar, o como Fernando, que también es un tío eh, súper majo y con muchas ganas. Yo creo que eso siempre es bueno, que no estemos siempre los mismos, no sean siempre las mismas caras. Y alguien que quiera empezar... Pues eso, lo que digo siempre, sin miedo, hay que buscar grupos de usuarios. Yo me acuerdo que la primera charla que di en un grupo de usuarios fue en Cartagena. Para, concretamente, fue hacerlo con Gusenet. Y me fui a Cartagena, ¿eh? Me cogí mi, mi tren, me fui allí, conocí a gente majísima con la que tengo hoy muy buena relación. Y fue estupendo. A partir de ahí, pues nada, empecé a ir a dar charlas. Con el nivel que yo tenía, por supuesto, porque era, no era un gran nivel, la que yo acababa de empezar. Y como cualquier persona, pues, pues siempre piensa, joder, porque no tengo yo algo que, que le gusta a lo demás. Las charlas me, vienen, o sea, me venían y me vienen muy bien, porque normalmente cuando decido hacer una charla, no siempre es de cosas que conozco, o sea, no son de mi zona de confort, sino que intento... Ponerme cosas, decir, pues imagínate, no sé, gerente no tengo, no sé muy bien de qué, puede, de qué va Dapper, por ejemplo. Pues lo que voy a hacer es prepararme la charla. Con tiempo antes, eso sí, me dedico a buscar Dapper, a estudiar Dapper, a hacer ejemplos, a hacer pruebas de concepto, a jugar con la tecnología, a ver post Eso me sirve para dos cosas. Una, aprender, salir de mi zona de confort y dos, para compartir con los demás. Si voy, por supuesto, habrá gente que sepa más de la tecnología que yo que voy a hablar. Puede ser que lo que diga esté basado en mi experiencia, que tenga un sesgo, que, que esté mal incluso y que la gente te diga, oye Luis, pues mira, yo lo he hecho de esta manera y tal. Al final aprendes. De hecho, yo recuerdo una charla que dio Sergio León, nunca se me olvidará, en las oficinas de, de Microsoft sobre tema de localización. Y al final salió una consultoría allí eh, tremenda. La gente empezó a hablar. Pues mira, podrías hacer esto, mira esto y el tío se fue pues, con un bagaje enorme. O sea que yo animo a la gente a que participe y que, que esté al pie del cañón aquí en las comunidades y en los grupos de usuario. Es una buenísima anécdota porque es cierto, me acuerdo de aquello y al final le sirvió para dar la charla y encima salir con el zurrón lleno de, de mejoras, es verdad. Nunca sabes. Sí, sí, sí. Genomenal. Bueno, Irene, ¿les quieres preguntar algo? Sí. y que les tenemos aquí conectados, que es un lujo esto. Sí. Bueno, eh, yo quería, como en, en la línea un poco de, de lo que hablábamos antes, de las comunidades que, que incluyen a todo el mundo, pues como sabéis, eh, Microsoft también le da mucha importancia a la paridad entre, entre hombres y mujeres en, en la comunidad y es cierto que en la comunidad técnica en general hay, hay poca visibilidad de, del talento femenino. Entonces, eh, al hilo de lo que hemos hablado, y mmm, me gustaría saber si, si estáis notando algún cambio en vuestras comunidades, si tenéis alguna iniciativa para, para impulsar esa, esa paridad y que los grupos de amigos, como ha dicho Jorge, que son los grupos de usuarios, se conviertan también en, en grupos de, de amigas. Pues no sé si… Bueno, yo, yo voy a decir poco sobre eso y me voy a explicar. En se hemos ofrecido muchísimas veces, incluso ha ido alguna mujer a alguna charla y le hemos ofrecido siempre que, que bueno que están abiertas las puertas por Twitter lo hemos hecho, redes sociales, etcétera. Pero lamentablemente y desde aquí mi disgusto porque porque igual que he comentado antes las puertas siguen abiertas de par en par para todo el mundo, incluido claro lógicamente las mujeres. Y, y, y como muy muy a mi pesar, muy a mi pesar, tengo que decir que no ha venido ninguna mujer a, a dar ninguna charla. Y digo muy a mi pesar porque precisamente estoy muy interesado en ello. Entonces la pregunta que haces es qué estamos haciendo. Pues salvo ofrecerlo poco más. Y si ven el vídeo este, cuando cuando lo puedan ver, por favor, que estamos deseándolo con los brazos abiertos. Eh, se tiene que, que visualizar más la mujer en, en la tecnología. Y un buen lugar son los grupos de usuarios. Hay grupos de usuarios solo de, de mujeres, creo recordar, de tecnología eh, de Microsoft, creo, general. Y, bueno, los grupos de usuarios son grupos de usuarios globales. Entonces, estos grupos de usuarios, los dos, somos aquí todos eh, varones y, y realmente yo creo que, bueno, vamos a coincidir plenamente. Las puertas están de par en par. Me gustaría poder saber si podemos hacer algo porque soy el primer interesado en, en aprender qué podemos hacer para acercarnos. Un poquito más. Sí, sí. Este es un tema un poco delicado, ¿no? Porque de cierta forma nosotros sí que tenemos interés de, de, de que venga, eh, bueno, por la paridad como tal, ¿no? Pero por otro lado es complicado. introducir a una persona que, eh, que ya no está acostumbrada eh, con la comunidad. Su primera charla, por ejemplo, ya es complejo. Y la verdad que nos cuesta muchísimo. No sabemos... ¿Cuál sería la fórmula para, para incentivar? Pero sí que es algo que sí que tenemos interés. Hemos hablado muchas, muchas veces, eh, Joel y Jorge, en principio, es, plan, es que las normas, en principio, eh, por más que está bien eh, ponerla de forma visual, que esas son las normas, pero, de cierta forma, para nosotros, de forma natural, esto ya debería ser así. No tiene que estar escrito para... Si alguien, por ejemplo, falta el respeto, pues está claro que esa persona no puede estar en nuestra comunidad, por ejemplo. No tiene que estar escrito, es algo que damos por hecho. Pero sí que es algo que... Bueno, a mí me falta conocimiento cómo, cómo hacerlo, para, para que sea más interesante para, para las mujeres, nuestro, nuestro grupo. Es algo que nos interesa. Bueno, desde Madrid.net, a ver, por supuesto, invitamos a cualquier persona... Eh, a, a compartir, como ya hemos dicho antes. No hemos hecho eh, a, a, acciones tampoco más allá de pues, hablar, hablar alguna vez también de códigos de conducta. Yo ahí a lo mejor no estoy... Mm, eh, soy de otra opinión el Briner, digamos. Yo sí que creo que tiene que estar escrito. De hecho, otros eventos que he organizado, por ejemplo, con Sergio Navarro Pino y con Modesto, con Luru, que también estuvo en las primeras versiones de, por ejemplo, y de la DosConf... Eh, siempre intentamos tener ese código de conducta y por supuesto llevarlo a cabo y a la más mínima mmm, cosa que ocurra del código de conducta, que salga del código de conducta, pues oye, dar un toque. Que no es solo de diversidad de mujeres o no mujeres, que los códigos de conducta eh, incluyen pues, todo tipo de actitudes que puedan favorecer eh, que no haya diversidad de cualquier tipo en los eventos, ya sea por sexo, raza o cualquier otro tipo de cosa entonces, nosotros desde Madrid.net, pues ya te digo, no hemos hecho tampoco mucho más allá y es fallo nuestro de no haber hecho nada más allá de invitar a gente, sí que tengo pendiente el tema de código de conducta, como os decía, de como hemos hecho en la 2Conf y en otros eventos. También muchas veces y por otros eventos lo que hemos hecho es hablar con personas que están muy metidas en el mundo de diversidad, pues bueno, si seguís en Twitter a, por ejemplo, Diana Aceves o personas como Marina San Juan también me han a la cabeza de preguntarles cómo se puede hacer y, pues, bueno, tenemos ideas de cómo el código de conducta, en la última dos conf que hicimos, por ejemplo, la keynote la dio una mujer que trajimos de, una chica que trajimos de Valencia para dar la keynote, entonces, pues, intentamos hacer algo ahí, pero ya os digo, lo he hecho también más casi en otros eventos que a día de hoy en Madrid.net que muchas veces erróneamente damos por supuesto, pues, que están las puertas abiertas a todo y a lo mejor lo que tenemos que hacer es expresarlo más aún y pues eso con códigos de conducta y cosas similares Vale, fenomenal. Pues no, la verdad que, que está muy bien y que yo creo que nosotros, tanto internamente dentro de Microsoft y también lo vamos viendo en la comunidad, que vamos tomando conciencia de que realmente tenemos que, que ir avanzando un en ese sentido y, y, que, y que digamos que hay que hacerlo de, de manera proactiva, porque de, de forma reactiva no se va a producir ningún cambio. Entonces, pues bueno también Irene y yo estamos también trabajando en ese sentido por nuestro lado, ¿eh? que yo tengo que reconocer que gracias a Irene he aprendido mucho en último, los últimos dos años, dos años y medio y, y estamos también llevando a cabo iniciativas y creo que vamos viendo, viendo un progreso en ese sentido porque, porque sí que es importante el, el el tomarlo de, de, de forma proactiva, al menos es lo que he aprendido yo en, en estos últimos eh, dos años. Pues contad con nosotros, con MSCoders, por si queréis algún piloto o algo, lanzar alguna iniciativa o algo. Tenemos eh, una, una serie de buenas prácticas, ¿verdad Cris? Que hemos estado recopilando sí. con, las, eh, con, con distintos uh -huh. grupos de la comunidad, eh, con expertas mujeres también, que, que por supuesto podemos... Sí, pues estaría, estaría bien que lo, que lo compartáis, porque sí. no ya solo comunidades como pueda ser de del entorno. Yo creo que cualquiera que lleve un grupo de usuarios o que organice charlas y tenga un mínimo claro. de preocupación por esto, le va a interesar. Sí. Sí, sin duda. Sí. sí, es muy interesante. La verdad que sí. Bueno, fenomenal. Bueno, más cosas. Eh, a ver, Irene, yo creo que tú tenías sí, alguna pregunta más, ¿verdad? Pregunta. Sí, esta es bueno para los MVPs. Eh, vosotros como, como, como, como personas que estáis ahora mismo en el programa ¿qué le diríais a alguien eh, que, que quiere entrar al programa? ¿no? como siempre nos lo preguntan a, a nosotras la receta mágica pues eh, ¿qué, qué, ¿qué receta daríais vosotros? yo en mi caso, eh, vamos, mi, es, es mi opinión ¿eh? yo diría que, que sea una consecuencia vale que, que sea una consecuencia de una serie de actos que vengan por delante es decir, yo... Allá de hoy soy MVP, yo empecé en la comunidad sin ser MVP, ahora soy MVP, eh, algún día dejaré de ser MVP, no sé si bien porque a lo mejor tenga que venir gente nueva, porque ya no me lo merezca, porque yo cese eh, a lo mejor o, o baje el pedal, porque bueno, todavía me, todavía me da para mucho, pero ¿qué es eso? Que sea una consecuencia, es decir, si tiene que llegar, llegará, no obsesionarse con, con que sea... No los llamaría meta, ¿eh? diría consecuencia de tus actos, tus actos que tienen que ser, okay. sobre todo colaborar mucho con la comunidad, eh, ahora, por ejemplo, que está GitHub, que es una plataforma eh, donde hay muchísimos proyectos open source, colaborar muchísimo, nosotros tenemos una asociación que se llama Sabaril, que justo hoy creo que se ha hecho oficial, ¿verdad, Luis? Eh, sí. Eh, tenemos un proyecto que ha entrado en la Donet Foundation. Esquío. Vamos a esquio que es un framework de feature flags. Y tenemos pensado eh, meter alguno más, estamos continuamente viendo qué falta, ayudando, somos miembros de la Adornet Foundation, todo este tipo de cosas. Yo creo que con eso, eh, para mí, sería, sería lo suyo. Yo creo que, vamos, suscribo las palabras de Luis. Yo creo que al final, yo cuando también pues empecé a, con, a colaborar con la comunidad antes de ser en MVP, y al final de lo que se trata es de compartir, es decir, de que te... Lo que te tiene que gustar es compartir, dar charlas, colaborar y estar metido un poco en el barro este que estamos metidos. Eh, lo de ser MVP es una consecuencia que, ojo, también tiene sus beneficios, como es lógico, y se agradecen mucho y, pues, el poder estar eh, muy en contacto directo con gente de producto y demás y con otra mucha gente a lo largo de todo el mundo que controla un montón, pues, está muy bien, pero que realmente eso es la consecuencia también de que te guste compartir, colaborar y participar, en, por ejemplo, en proyectos open source o con los equipos de producto dando feedback. Entonces, al final, para mí un MVP es eso, es alguien que, que más que saber mucho de algo, porque siempre va a haber gente que sepa un montón y que no sea MVP, es, el, es ese compartir y colaborar y estar ahí con el, con el resto de la gente ayudando. Fenomenal. Sí, sí. Sí, sí, también estoy de acuerdo. Yo creo que eh, además de, de la idea de compartir, cuando tú compartes, tú es cuando más aprendes. veis otros puntos de vista, aparte de eh, estar compartiendo, es una cierta forma de estás aprendiendo también. Y, bueno, es algo que, bueno, lo recomiendo. Fenomenal. Bueno, y Sergio, que has hablado muy poco. <risas> Una pregunta para ti ya que hago extensiva también a todos los demás. Bueno, eh, ahora mismo la situación actual pues eh, ha imposibilitado en las reuniones presenciales y los eventos presenciales y es un poquito una pena. Y digamos que, que, que a mí me resulta una situación un poco curiosa porque, bueno, yo recuerdo que hace, hace ya bastantes años, cuando empezaron los programas de comunidad de Microsoft, más o menos, casi todas las actividades de, de comunidad, los contactos que había y todo, eran en el mundo online. Eh, porque bueno empezaron a través de los, de, lo, de las páginas web, los chat webs, um, los grupos de noticias, foros, fue evolucionando todo pero digamos que era en el mundo online donde era el punto de encuentro de, de, de los expertos en, en tecnología y después ya empezó todo el surgir de las comunidades, grupos de usuarios, eh, bueno, como las vuestras Madrid.net y, y ahora ya MSCoders que ya, ya, ya lleva también bastante tiempo de andadura. Eh, Madrid.net la verdad que, que para mí es algo que digamos que me ha acompañado a lo largo de todos estos años de trabajar en Microsoft porque muchas de las reuniones que, que, que hacíais habitualmente eran en, en nuestra oficina y, y yo la verdad que, que sí que recuerdo con mucho cariño como llegaban los jueves por la tarde y empezábamos a ver un montón de gente que venía eh, a la oficina a partir de las 6 de la tarde, 6-7 de la tarde y compañeros de Microsoft que bajaban a, a la sala para, para ver de qué de qué se iba a hablar ese día y la verdad que el contacto personal es, es, es maravilloso porque realmente no solamente yo creo que los seres humanos asimilamos mejor el conocimiento en, en persona, ¿no? sino que además un poco lo que habéis comentado al principio, ¿no? que ya también se añade esa componente humana en la que no solamente tú estás pensando en la tecnología, sino también en la gente que vas conociendo ¿no? a lo largo del camino. Y un poco pues al hilo de todo esto, eh, Sergio, ahora cómo habéis hecho esa transición vosotros desde Madrid.net y luego hablamos también de MS Coders, un poco uh, ahora con la, con la situación de la pandemia y el hecho de que no se puedan hacer eventos presenciales. Pues en, yo en mi caso particular siempre he sido muy partidario de hacer los eventos eh, presenciales. Me ha gustado siempre mucho más poder estar en contacto con... Con, con la gente, ¿no? Y poder conocerles, ponerles cara y, y me ha parecido muy, muy importante. Pero bueno, nosotros afortunadamente tenemos las herramientas y los mecanismos para poder eh, organizar un evento online, tenemos las facilidades y yo creo que no ha supuesto un, un problema especial ni para madrid.net y intuyo que para ninguna comunidad tampoco, pero bueno, cada uno tendrá su, su opinión al respecto. Pero para nosotros eh, creo que no, no es ningún problema y bueno, parece que el método online eh, ha llegado para, para quedarse, al menos de momento. Entonces tendremos que, que hacer todo lo posible por, por movernos bien y poder nadar bien en esta en esta nueva piscina. ¿no? Uh -huh. Fenomenal. Y habéis, habéis cambiado también eh, la pregunta un poco a, a todos. Habéis cambiado al, las dinámicas de, de cómo organizáis las reuniones o de qué tipo de, de actividades hacéis ahora ya que estamos todos en, conectados en remoto. Pues eh, de manera online parece que lo más conveniente es hacer eventos que sean más eh, formato charla. Como comentaba Luis Fraile hace un ratito, el formato de mesa redonda, por ejemplo, quizás es un poco complejo eh, de llevar a cabo, pero, pero bueno, el formato suele ser el, el, el, la charla. Mm -hmm yo Estoy pensando con Sergio Navarro Pino a ver cómo podríamos hacer un Open Space, que es otro formato de evento online, pero todavía no tenemos claro el, el cómo lanzarlo. Bueno, supongo que esto es un poco es nuevo para todo el mundo, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Bueno, y Sergio y Elbrines, ¿vosotros seguís manteniendo vuestras reuniones regularmente, también en formato online, a través de, del Meetup? ¿Cómo lo estáis eh, enfocando? Eh, sí, seguimos, seguimos, igual, bueno, seguimos quitando la parte online, y seguimos igual, intentando, intentando mantener la interacción lo máximo posible, no con los miembros por teams, no que, que los eventos sean que la gente pueda hacer las preguntas mientras hacemos los eventos. Eh, y pero sí, eh, no sé si quieres comentar algo Jorge. No, nosotros eh, simplemente antes justo de empezar todo esto del COVID, eh, hablamos la, la posibilidad de hacer eventos online y teníamos todo ya preparado y con esto del COVID, pues bueno, lógicamente nos hemos visto forzados a, a hacerlo sí o sí. Y, y lo, la parte, vamos a ver, yo voy a, voy a destacar aquí dos aspectos, son como siempre opiniones. Eh, la parte del evento online presencial, o sea, el evento presencial, perdón, eh, lo bueno que tiene es la parte de networking, como, como estamos comentando. Y luego la parte eh, hacerlo online tiene el riesgo de que no sabes realmente cuánta gente hay detrás, se pierde un poco esa parte de networking. Pero por otro lado, y aquí voy a hacer un ejemplo, llegamos a gente que no hubiera ido a nuestro grupo de usuarios nunca. Me explico. Gente que está en otra provincia, en otra ciudad, incluso gente con problemas de movilidad. Es decir, tenemos la condicionante de que gente que a lo mejor en una condición normal de hacer un evento presencial no iría, en un evento online puede. Luego, además, lo grabamos. Eh, nos pasa a los dos grupos de usuarios. Y ese tiene un condicionante negativo también a la vez, que es que como se graba, pues hay gente que dice, pues no voy, ya lo veré más tarde. Pero tiene el condicionante positivo a su vez, que es que por lo menos lo puede ver y no pierde esa parte técnica. O sea, como vemos todo al final estamos balanceando ¿no? y, y dónde está eh, lo bueno de cada cosa, pues tiene sus pros y sus contras. Y bueno, es muy complicado porque la parte de networking es, como decías tú Cristina antes, una parte necesaria, humana, todo el mundo se relaciona, somos, además los latinos somos muy de, muy de toquetearnos, muy de estar juntos y tal, y el hacerlo online pues pierde esa parte que, que pierdes la, la cara de la persona, los gestos, eh, luego el networking después de la charla de juntarnos. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras. Pero efectivamente, como dice Sergio, la parte online ha venido para quedarse, yo creo que sí. Y el, lo ideal quizás sería hacerlo un mix de las dos juntas o, o, o separadas cuando todo esto pase. Yo creo que hacerlo online llegas y hacerlo presencial debería seguir haciéndose. Entonces, bueno... Que luego lo presencial lo puedas grabar, eso implica un curro para todos los que organizamos el, el grupo de usuarios para luego montarlo y, y distribuirlo. Pero bueno, habrá que pensar en algo así, porque yo creo que esto, esta experiencia forzada de, de hacerlo online, a mí por lo menos me está siendo bastante, bastante positiva dentro de, de los problemas que hemos tenido, que el primer evento salió fatal y lo tuvimos que cancelar y luego ya hemos mejorado. Bueno, son aprendizajes como todo en la vida, entonces bueno yo, yo, yo creo que es algo positivo al final. Y, bueno, es un poco el punto de vista que tengo. Fenomenal. Bueno, chicos, pues con esto yo creo que hemos agotado el tiempo de la sesión. No sé si queréis. Tenemos tiempo para unas últimas palabras. Yo quiero emplazar a todo el mundo que ve esta sesión a acercarse a, a Madrid.net y a MS Coders, que son dos comunidades que están ahí, que están permanentemente, que estáis organizando charlas, eventos, compartiendo conocimiento haciendo esa labor de acompañamiento de la que hemos hablado, de, sobre todo con personas que llegan nuevas, que están empezando a programar o empezando a aprender sobre tecnología. Eh, que estáis deseando que, que llegue gente nueva a la comunidad y, y también ayudar a, a que las personas que quieran empezar a dar charlas o colaborar, pues tengan también espacios y tengan oportunidades para, para poder ir creciendo en ese sentido. O sea que realmente estáis haciendo una, una labor maravillosa. Yo desde aquí, desde, desde Microsoft, os expreso mi agradecimiento a todos eh, y muchas gracias por estar en esta sesión también y, y bueno, pues os, no sé si queréis añadir alguno, alguna cosa más o podéis hacerlo. Nada, dar, daros las gracias también por el soporte que tenemos de Microsoft y por supuesto dar las gracias a los, a los organizadores de la dotnet Conf que nos hayan dejado este hueco para hablar de comunidades. Yo lo mismo y, y expresar un último punto, que es que el grupo de usuarios es un grupo para los usuarios no es un grupo de Luis, Jorge, Antonio, Manuel, María. Es un grupo para los usuarios y nosotros somos como unos pequeños directores de orquesta, donde la, la orquesta en realidad es el ponente y el público es todos los usuarios que van al grupo. Entonces, todos juntos formamos parte de, del mismo grupo. Y que bueno, que reiterar que las puertas están abiertas y que bueno, aquí se nos ve en, la, en el vídeo, que somos gente muy normal, que no mordemos. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nada, espero que dentro de, de poco tiempo ojalá podamos volver a vernos las caras, a tener eventos presenciales y a saludarnos y, y a volver a comportarnos eh, pues pues con la libertad que, que hemos tenido hasta, hasta hace poco. Y bueno, pues mientras tanto nos encontramos en el mundo online. Muchísimas gracias a todos y gracias. también, por supuesto, gracias. Muchas gracias a Plain Concerts y a los organizadores también Correcto. por recordarnos este espacio. Pues muchas gracias y a seguir todos muy bien. Hasta luego. Gracias. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Chao.